Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Eh, ustedes saben que algo que se llama, y si no lo saben, lo saben ahora, elementos suprasegmentales del idioma. Nosotros en castellano tenemos 90.000 palabras, pero hay elementos que se le pueden cruzar a esas palabras, tales, por ejemplo, la letra cursiva, la negrita, en el caso del periodismo, eh, los grafismos intencionales, por ejemplo, las comillas. Si nosotros tenemos, eh, el otro día me encontré con un grupo de músicos Quiere decir que era una, una banda pésima, una, una murga, digamos, ¿no? este, le doy un toque irónico. O sea que a las 90.000 palabras tenemos como resonadores nosotros y hacemos que de esa manera las palabras resuenen con lo que nosotros realmente queremos decir. Trabajando con una novela de Martín Guarini, la novela que está laburando, la segunda que está laburando está Bárbara, una bien pero bien de terror, hay un momento en que hay una situación bastante conflictiva el contexto no importa, la cuestión es que el líder del grupo, Marto acá, lo pone como inmutable, dijo Pato inmutable. Ok, estamos muy muy bien con eso, está de acuerdo con la personalidad de Pato, pero hay una cosa, un elemento suprasegmental del idioma que hace que Pato no tenga un tono de inmutabilidad y son los signos de interrogación. Por eso yo le decía a Marto, mira si hacemos esto, ¿cuál es tu plan? dijo Pato Inmutable. Directamente. Ya en todo caso, la, la pregunta ya está implicada en esta, esta tilde que tenemos acá, en el, el acento. ¿Cuál es tu plan? dijo Pato Inmutable. no Más todavía, cuando uno va leyendo, bien como lo lee, vos viste cómo es ese barrio, todo ruido de villas, seguro que los negros se van a saquear todo, debe ser un bardo, no puedo abandonar. Una situación una situación de un apocalipsis. Bueno, no les queremos decir de qué, ya les se van a enterar. Y dice, no puedo abandonarla. Está pensando en la novia. No puedo abandonarla. ¿Cuál es tu plan? Dijo Pato, inmutable. ¿Mm? Impresionante cómo con dos pequeños cambios, ¿eh? sacarle los signos de interrogación, es impecable cómo está dando acá el estilo, la inmutabilidad del personaje. Ténganlo en cuenta. Los... Por ejemplo acá, ¿de qué tenemos que hablar? A ver... Sí, Así, ahí lo podemos sacar, mira, volvieron al comer, se sentaron junto a la ventana, Figa se miraba constantemente, ¿de qué tenemos que hablar? dijo Pato. A mí me gusta más así, signos de interrogación. Miren, los signos de exclamación son raramente, raramente utilizados. Cuando el personaje grita en una situación extrema, de mucho asombro, los de interrogación, bueno, vaya y pase, pero los de exclamación casi nunca se necesitan. Así que tengan eso en cuenta y bueno, si les gustó el programa, compártanlo y seguimos con esto, pulgar arriba para taller de corte y corrección. Hasta pronto, amigos.